Ay, ay, que se, se agarren. Carga otro planeta sin dejar Si tienes cuerdas vocales que se amarren. Molotov con Black Barrel. De polvo venimos, en polvo nos convertimos. Pero yo soy el que barre. Mientras consumo, hacen ayuno. El resto me resta. Lo asumo. En el mar un Neptuno, David Jones o Delsin Row con el humo Tomando cereales con quien desayuno No me para ninguno, me pasa todo lo caso Rompiendo el mundo con mis pasos, cobrando almas a plazos Quieren que destaque sin conocer bien ni casos? mi caso Mi chavo que sobresale recibe más martillazo ¿Qué caso? No mantienen bumbas y pipazos Hay de rapero pero también hay hachazo No soy veterano, tampoco un soldado raso Mientras el circo aplauda nos extinguen los payasos la voz. de la muerte me y me escuelí su voz ladrillos que puedan parar este lobo feroz he creído más en Santa Claus que en el mismo Dios Inculcaron un una idea y no lo lograrán con dos el trastorno, cada que sueno, vienen a ser vos mis pupilas y te absorbo concuerdo recuerdos te informo un víctima y me transforma. si ladrón no imaginas como muerdo conformo la crema el fuego que congela Creo creen tiburones pero están en mi PC, tan caleta que quema tres cuartos de decena la mente informar que mi mente la oh no simula sus dejo mi punto rival en coma con meli punto ya no pregunto no me impresionan de mi personas son estos frutos te adjunto la bomba que detona con mi cuerpo de conducto abrupto y oh estallo. Rongo contra un tallo, gallina contra un gallo why, Una pila contra why, un rayo, me rayo Batallo, te callo, no hay fallos yeah, He venido yeah, pa' yeah, dejar sentientes al caballo Versa que fue mi estrela, yeah, desembocas yeah, hasta guayla yeah, yeah, una luca yeah, china yeah, y hasta yeah, la fina yeah, te yeah, baila yeah, Partido sin yeah, vaina, yeah, con yeah, patadas de yeah, guay, Ay Mira la billete, la yeah, noche se bajó al caimán sí, yeah, No yeah, de Lima, donde la niebla cubre la esquina yeah, Y se sabe tu barrio por la forma en que caminas. Soy el muerto más vivo y yeah vivo causando muerte Sin depender de la suerte, pues se Bien que se termina. Relaxo ¡Ah! en el micro. Tacofónico en controles. Eso no va